Ariel Taveras García fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de estar implicado en un caso en donde una persona resultó muerto y otro herido en el municipio de Villarriba. De acuerdo con la entidad del orden, García admitió haber conducido la motocicleta que trasladaba a Juan Carlos Santos Paredes, conocido como Caleca, quien presuntamente realizó los disparos. No, nunca lo hubiera sabido y no, y no sabía tampoco. Llevar a, llevar a que lo encaminara. Y el guardia, la persona que le disparó, ¿dónde estaba? ¿Dónde tú lo llevas? Nosotros íbamos hacia a hacer rumbo al Faltor y ellos no cayeron atrás. No sé, ellos estaban sacando como un arma para, para como asaltar. No, no era la policía. ¿Tú no, viste? ¿Tú no, viste? no, no, yo no venía manejando. Yo iba manejando. Tú no viste para dónde, para dónde él fugió, nada de no. El fallecido fue identificado por la entidad del orden como albert Basilio Brito Peña, mientras que el herido es el nombrado José Miguel Betá José Miguel Beato Mercedes, mejor conocido como Titi. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.